Vamos a ver un videíto. Eh, primero, y luego vamos a jugar. Se ve muy bien. Vale, vale. Se ve muy bien el, el overlay que me has hecho. Es muy chulo. Estamos en un pasillo misterioso. Estamos sentados en, en la silla. Gracias por ese ¿Se humo. No sé a qué viene. ¿eh? Pero bueno. ¿Señora? Put, put. La silla va sola. La silla va sola, ¿vale? Está sucio. Por favor, limpiar eso. Que está sucio. Un poco de orden. Hola, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Bien? ¿Está bailando? ¿Estaba usted bailando? Bueno, estaba bailando. Hola, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Está bien? Bueno. Eh, que tenga un buen día. No, no, no, no, no, no, no, no. No, no te Vuela la aquí, sadanas. Aléjese usted de mí. ¿Hola? Coco, No te vayas más para allá que te vas a estampar contra la pared y no hay sitio. Eso es como un número. Me he asustado. Pensé que me iba a asustar. Today you will die. Es tu día de morir. Vamos a esperar a ver qué pasa. Aparezca alguien. ¡Uh, qué miedo! ¡Uh, qué me asustado! ¡Uh, qué susto! ¿Acabó el videito? ¡No, uh, no! ¡Sáquenme de aquí, por favor! Y se hizo la oscuridad Nos han metido en el horno ¿A que sí? Nos van a hacer... Yo pensaba que me iba a asustar No me asusté Cosa rara en mí Porque yo soy muy asustadiza